En el capítulo anterior vimos cómo activar nuestros temas desde WordPress. Creamos los dos primeros archivos. Si vamos ahora a nuestro editor, creamos el archivo style.css, el cual habíamos agregado los comentarios para que el sistema de WordPress pudiera reconocer nuestro tema. Y también le damos un poco de información para luego así poder activarlos desde el CMS. Creamos el index.php con un pequeño mensaje dentro de un párrafo, solamente para ver cómo se ejecuta desde el navegador. Ahora, en este capítulo vamos a comenzar ya a estructurar nuestra página y a escribir algo de código HTML y un poco de CSS para darle estilo. Para adelantar este video, voy a copiar y pegar un código que había desarrollado. Simplemente si vemos este código, vamos a notar que abrimos lo que es, le indicamos de que este es un HTML5, Abrimos las etiquetas HTML, agregamos una cabecera con un title, tenemos un body con, algún, con un div contenedor y a la vez este contiene una cabecera de la página. Otro div contenido, el cual contiene una sección con artículos de ejemplos. Tenemos un, una etiqueta side que lo que va a hacer es mostrar una barra lateral. Y por último tenemos un pie, un footer. Este contenido, este código, es muy simple y muy básico, por eso simplemente lo copio y lo pego y, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregarle algo de estilo. Pero antes de hacer eso, vamos a ir al navegador y actualizar y ver cómo se ve. Notamos que se ve el title, que está, o sea el h1 que está dentro del header. Vemos el section que muestra los articles con el título y el contenido aquí abajo está la barra lateral y por último tenemos el pie, si hacemos clic derecho para ver el código fuente efectivamente es el mismo código que estamos imprimiendo, que estamos guardando en el index.php no tenemos nada de php, nada de programación, solo código estático ahora para ver mejor cómo se estructura esta página yo he agregado algunos estilos, ya los diseñé previamente para ahorrar tiempo lo que voy a hacer es copiar estos estilos que creé en mi archivo style.css en la parte de abajo. Voy a explicar así rápidamente lo que hace este código. Tenemos un body al cual agregué un fondo, a la cabecera también, al section también le agregué un fondo, le limité un tamaño de 500 píxeles y lo floté a la izquierda. La side que vendría a representar nuestra barra lateral tiene un fondo también. De un tamaño predefinido, este flota a la derecha y con un margen hacia la izquierda. Luego al pie también le agregué un fondo y tanto a la clase container como al contenido también le agregué fondos y le agregué al container, al con le agregué un width de 800, margen, lo centro al centro, y el contenido le agrego un padding. Y estas dos últimas líneas para evitar el problema del float. Ahora lo guardo. Y voy a ir a mi index.php. Y dentro de este lo que voy a hacer es llamar a este archivo. Al style.css. Para ello escribo link. Dentro de la cabecera. Y ahora lo único que hago es. Indicarle dónde está la ruta de mi. Archivo style.css. Que vendría a ser local localhost barra wcontent dentro de esta está la carpeta temes dentro de mi carpeta wordpress y el archivo style.css listo, con esto ahora ya lo guardo y voy a, voy a ir a mi navegador y voy a actualizar y ver los estilos cómo se ejecutan lo que vamos a hacer ahora es ver cómo Wordpress nos permite fragmentar parte del contenido para luego utilizarlo en otras páginas. Para ello vamos a nuestra, nuestra carpeta Wordpress, vamos a hacer Newt File y crear un nuevo archivo. Este archivo lo vamos a guardar con el nombre de header.php. Lo guardamos. Este archivo nos va a permitir fragmentar parte del contenido, es decir, de nuestro index.php la cabecera se va a repetir en varias páginas. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es copiar hasta el, la clase CON, el deep CON. Lo voy a cortar. Y voy a ir a mi archivo header y lo pego allí. Ahora lo guardo. Pero como vemos, el index está incompleto porque le hemos quitado la cabecera. Para volver, para hacer que WordPress introduzca nuevamente este código, vamos a usar una de sus funciones, que se llama PHP get que es obtener y el nombre header lo guardamos y con esto nuevamente se va a inyectar ese contenido que tenemos en nuestro archivo header en el index.php ahora lo otro que vamos a hacer es crear el segundo archivo que va a ser el pie, el pie es otra otra parte de la página que también se repite, entonces para ello creo un nuevo archivo lo guardo y escribo footer estos nombres tanto footer como header tienen que ser escritos de esa manera para poder usar la función getHeader y tanto getFooter si están escritos de otra manera wordpress no nos puede identificar ahora dentro de mi footer ya el archivo creado voy a ir hacia la parte de abajo dentro del index.php y vamos a copiar parte de este contenido y lo pegamos Copié tanto el footer como el div que termina el, la, la clase contenedor. Lo guardo y ahora, para volver nuevamente a inyectar ese código dentro de mi index, voy a escribir get footer y lo cierro. Veamos cómo va quedando. Tenemos entonces get header y get footer y quedó el contenido de la sección y el aside si yo voy ahora a mi navegador y actualizo efectivamente no hay ningún cambio está todo funcionando correctamente ¿Cómo sé que esto está funcionando si hago clic derecho, veo que aquí está montando este fragmento de código que habíamos copiado que está, lo, está, lo está trayendo desde el archivo header si yo voy ahora a la parte de arriba y queremos ver si esto es así voy a eliminarlo y voy a, a guardar, vuelvo a mi navegador y si ahora yo actualizo efectivamente me está mostrando sin estilos porque le sacó parte de la cabecera, si voy a ver el código fuente notamos que comienza a mostrar desde la sección porque no le hemos quitado la función que inyecta la cabecera para volver nuevamente aquí vamos a volver a pegar eso para que todo quede normal actualizo y ahora se ve bien lo siguiente que se repite es el sidebar el sidebar es esta sección para sacar el sidebar también en WordPress ofrece otra función que como seguro habrán disminuido se llama sidebar. Entonces lo que hago es crear un nuevo archivo, lo guardo y escribo sidebar.php y ahora hago lo mismo tanto como el header como el para el footer, que es cortar esta parte. Voy al sidebar.php y lo pego allí. Y ahora sí, en el index.php lo que hago es inyectarlo nuevamente. que a get, sidebar y cierro. Y listo. Solamente ha quedado la sección donde muestra los artículos. Esta parte es dinámica, dado que los artículos los vamos a extraer desde la base de datos con algunas de las funciones que nos ofrece WordPress. Ahora si sí, volvemos nuevamente a nuestro... Lo que es host, actualizamos todo es efectivamente correcto. Y listo, con esto ya podemos comenzar en el siguiente video a ver un poco más sobre las funciones que nos ofrece WordPress para desarrollar nuestro tema.